Iglesia Nuestra Señora de Lourdes Un estilo victoriano que hace referencia a la arquitectura de moda, literatura, artes decorativas y visuales de carácter gótico y romántico Que se impuso a mediados del 1837, popularizado durante el reinado de Victoria, de influencias del Medio Oriente y Asia ...es la insignia de mayor rasgo de la capilla Nuestra Señora de Lourdes... ...en el municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Aquella devoción y agradecimiento fiel al milagro de vida de Dios... ...se convirtió a través del tiempo en una obra de conservación... ...al servicio de los creyentes. Hoy día, el municipio de Sánchez... ...conserva como tesoro precioso una herencia arquitectónica... ...que inspira la historia ponen evidencia el inmenso amor de madre y la devoción inmensa al milagro de la vida. Por benevolencia del Altísimo Nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos salido ganando como pueblo, porque en el año 1924 la señora Trina de Moya, su niña se le enferma, y ella promete a Dios, si su niña adquiere la salud, ella iba a regalar una capilla es donde estamos desde el año 1924 hasta el día de hoy en el año 1936 llegan los primeros misioneros a este pueblo misioneros canadienses que fueron quienes ocuparon este lugar ahí al lado como ustedes pueden ver la Casa Curial, donde ellos se alojaron. Ahí se alojaron ellos hasta hoy también, porque aún ya ellos no viven ahí, están en el otro lado donde ustedes tuvieron primero, nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario, pero está la conservación. Doña Trina de Moya fue alguien muy valioso, para el pueblo de Sánchez, porque no solo donó esta capilla Nuestra Señora de Lourdes, sino también el primer acueducto y el primer cementerio que estuvo el pueblo. Hasta hoy, nosotros estamos agradecidos de Dios porque nos ha permitido esos 90 largos años de progreso, porque Aquí visitan muchas personas, casi todo quien viene se interesa por venir a ver este patrimonio que hemos querido conservar. Hemos tenido personas muy valiosas de nuestro mismo pueblo que se han preocupado porque esto se conserva. En el año 1995, el señor Narciso Charjú, quien hoy está muy enfermito y el ingeniero Manuel Emilio Martín, que ya partió también a los brazos del señor, se preocuparon por hacerle a nuestra capilla la primera reparación. Luego, el padre Emerson, quien les habla con un grupo organizado en el 11 le hicimos la segunda, por lo cual ya hubo que quitarle el piso de madera que tenía porque se nos estaba derrumbando, se estaba yendo hacia atrás. Entonces los ingenieros valiosos que tenemos, que siempre nos ayudan, nos dijeron que para poderla conservar, tendríamos que ponerle el piso, como ustedes lo ven, que tratamos de ponerlo lo más antiguo posible, para conservar siempre la misma facción de él. La verdadera historia del pueblo de Sánchez está enmarcada en este lugar. Ayer precisamente, ahí está en la funeraria, un señor llamado Miguel Parede que se casó en esta. 66 años duraron de matrimonio. Y cuando veníamos con el féretro, me dice la esposa, ¡ay, el buen recuerdo que tengo es que me casé en la capillita! Y ahora van a velar a mi esposo al lado de la capillita, porque ahí está la funeraria al lado. Aquí el martes es día de adoración, todos los martes se celebra adoración desde las 9 de la mañana, terminando a las 7 de la noche con la Eucaristía. Pero también aquí se celebran matrimonios especiales, que la gente pide que sea aquí, lo hacemos. Se han celebrado aniversario también de matrimonio en este lugar. Y a todo el que viene, nosotros le abrimos siempre la puerta, porque por algo vienen Y estas sillas que ustedes ven ahí, entonces las que usamos después que ya están llenos los bancos Bueno, el mensaje final es primero agradecerle a ustedes que se han preocupado por venir a rehacer, a crecer nuestra verdadera historia, porque lo que se ve en el mundo es beneficio para nosotros los ancheros. y Decirle a todas esas personas que nos han ayudado antes, que ya estamos en la tercera etapa de reconstrucción y que necesitamos sus ayudas de siempre y que nos extiendan con otros porque el costo de ahora es más alto que lo que hemos hecho antes. Porque queremos conservar la madera, ya ustedes ven que donde era el coro antes no Dejamos subir muchas personas porque no sabemos qué puede pasar. Pero también queremos darle gracias a Dios por su visita y decirle que hagan bien extensivo esta gran fiesta, porque esto para nosotros es una fiesta. Que ustedes hayan llegado a preocuparse por lo que nosotros queremos conservar. Ahora, en el mes de febrero... Celebramos la tercera novena, que se preocupó precisamente un misionero haitiano, el padre Viñón Luis, el señor le puso en la mente que debía celebrarse aquí la novena de la señora de Lourdes, que es la patrona de los enfermos, y todo un éxito. Esta tercera que hicimos ha sido, pero muy bien, y muchas personas interesadas precisamente lo... Sancheros que llamamos ausentes, que no son ausentes nunca porque siempre están presentes en el momento que los necesitamos. Así es que Dios bendiga su decisión y que donde quiera que ustedes vayan dejen esas buenas acciones de crecimiento para los pueblos porque principalmente ahora hay mucha necesidad de que se llegue al lugar donde verdaderamente queda historia. se responde